¿Qué dijiste? Lo siento, pero tengo que decírtelo. Golden Freddy está muerto. Vi el momento en el que él murió. Él sobrevivió. Él está en ese edificio. Imposible. ¿Qué estamos esperando? Vamos a verlo. Aquí estamos. Hola, mi viejo amigo. Me estás tomando el pelo. ¿Qué quieres decir? Este es nuestro viejo amigo. ¿Estoy en lo cierto? ¿Lo ves? Tienes razón. ¿Lo escuchaste? Veo que has perdido la cabeza. Pensé que me ibas a ayudar. Espera. Debes escuchar lo que dice Golden Freddy. ¿A dónde vas? Wow. Detente Si no me ayudas Encontraré una manera de salvar a mis amigos No conoces el mundo exterior. Ellos te matarán más rápido que cualquier cosa que hagas. ¿Ellos qué se supone que hago? Me diste esperanza de que Golden Freddy estaba vivo. En cambio, tomaste una máscara vieja y crees que es Golden Freddy. Pero él es real. Yo estoy diciendo la verdad. La única verdad es que estás loco. He terminado. Detente. Ese dispositivo. ¿Puedo comprobar algo? Favor. Puedes tomarlo, pero yo voy contigo. Lo siento, pero no confío en ti. Bienvenida a mi pequeño taller. ¿Cómo obtienes electricidad? Robé un pequeño generador de la ciudad. Wow. ¿Cómo te las arreglaste para sobrevivir? No fue fácil. Pero ellos cometieron un gran error. Soy en parte un animatrónico. Mi segunda parte es el cuerpo humano que está dentro de mí. de Man le usó un ataque que mataría al animatrónico. Ella no sabía que todavía estaba vivo. Soy diferente a diferencia de ustedes. Y hay otra razón por la que todavía estoy vivo. Yo siempre vuelvo. Es hora de comprobar una cosa. ¿Qué cosa? No recuerdo mucho sobre los viejos tiempos. Pero... Este dispositivo... Me recordó algo que una vez me dijo Golden Freddy. Pero no sabía si alguna vez te vería con este dispositivo. Durante décadas he estado buscando una manera de detener a Shadow Freddy. Mi traje comenzó a desmoronarse y me vi obligado a hacer cosas terribles. ¿Qué quieres decir? Tomé partes de los trajes de nuestros amigos muertos para sobrevivir. Estoy construido con partes de nuestros viejos amigos, y comencé a perder la cabeza. Tuviste que hacerlo para sobrevivir. Encontré algo. Hay cuatro archivos guardados en este dispositivo. Uno de estos archivos es una grabación. Muéstralo. Esto está grabando. Es Golden Freddy. Bienvenido. Si encontraste este mensaje, significa que estoy muerto. Estoy grabando esto porque quería transmitir un mensaje importante. Si lograste sobrevivir, aún puedes salvarnos a todos. Encontré una manera de derrotar a Shadow Freddy. Hay tres archivos en este dispositivo. Estos archivos son la conciencia de Puppet, Springtrap y Mia. Si estás en un lugar seguro, tienes que crear tres cuerpos. Entonces podrás subir nuestra conciencia a estos cuerpos, y de esta manera volveremos a la vida. Así podré explicar todo el plan y ayudar con su implementación. Desafortunadamente, no tengo más tiempo aquí porque el enemigo se acerca. Buena suerte, amigos. Golden Freddy, ¿dónde estás? Creo en ti. Wow. No puedo creerlo. Esta grabación es una gran falsificación. Golden Freddy sigue con vida. ¿Qué pasa? Te ves sorprendida. ¿Por qué? No me dijo nada sobre este plan. Me dijo que buscara una solución cuando tenía todo un plan. Porque Golden Freddy no confía en mí. Yo tampoco confiaría en ti. Te ves peligrosa. Gracias por el consuelo. No te preocupes, eso es falso. Springtrap, por favor. Scrap -trap. Honestamente, no creo que no confíe en ti Si no confiara en ti, no te hubiera enviado a esta misión Tienes razón Necesito pensar en todo esto y descansar un poco Hablaremos más tarde Buena idea You when you've notified your time, you've got this in control See, I told you really don't trust him, me, yeah, like to Just lying on the floor, but I blink for a second He's not there anymore Lights flicker and the shadows crawl I wear the face of my enemy As I hide behind the mask